Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote Y hoy tenemos a un súper invitado Y digo lo de súper porque repite Repite en el canal y con mucho gusto Porque lo entrevisté hace ya un tiempecito Luego podrás sí. ver la entrevista aquí, te dejo ahí Y la ves porque merece mucho la pena Pero la cosa ha ido evolucionando y ya está Samu en un nivel top, top Así que buenas tardes Samu, otra vez aquí en el canal muy buena, es un placer estar otra vez aquí. La verdad es que sí que ha pasado no ha pasado mucho tiempo, pero sí que hace, sí que han cambiado las cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> sí, claro, claro. Ahora la entrevista es un poco que me cuentes ¿eh? cómo surgió toda esta movida en la que te has metido que además creo que va muy bien por lo que leo y por lo que oigo. O sea que cuéntanos un poquito, sí. Samu, cómo empezó The Clap. ¿O cómo, ¿Por qué viste la necesidad de crear el...? club? El... Pues... De capes, es la respuesta que se me ocurrió a una necesidad que tenían algunos de mis clientes. Eh, yo tengo una debilidad que es que mm, enseguida les cojo cariño. My y entonces God. cuando un cliente me dice, ay, es que quiero trabajar contigo, pero no tengo pasta, enseguida empiezo a buscar maneras de trabajar con esa persona, sobre todo si me mola mucho el proyecto. Vale. Eh, de, ay, pues quiero, quiero seguir trabajando con esta persona, pero claro, tampoco puedo trabajar gratis. ¿De qué manera puedo seguir involucrado de alguna manera en su proyecto sin que tenga que ser un, una carga mensual que a lo mejor no puede asumir, etcétera? Dije, pues la mejor manera es hacer una especie de mentor, no mentorización porque pagan. La mentoría no es pagando, es gratis, pero esto, esto se paga. Vale. Eh, una especie de asesoramiento continuado no diario, ni semanal, ni tal, pero sí una especie de control de sus, de sus proyectos dentro de una plataforma en la que ellos tengan, por decirlo así, todo el conocimiento que yo tengo en mi cabeza, lo vuelco en esa plataforma y cuando les tengo que dar una contestación de algo, si ya está ese conocimiento en la plataforma, le digo, pues mírate tal cosa que ahí está la respuesta. Es como mm, automatizar las soluciones a algunos problemas que ya tenía. Por ejemplo, me viene un cliente y me dice, es que no sé cómo prospectar en LinkedIn. Ah, pues te vas a tal parte de la plataforma que hay una parte que habla de cómo prospectar en LinkedIn, te la miras y si tienes una duda me preguntas. Eso vale. me permite darles una solución muy rápida y muy concreta y al mismo tiempo que no tengan que hacer un desembolso muy grande. Vale, porque ¿cuánto, cuánto vale entrar a The Club? Ahí fue. Se volvió, pues ahora mismo el acceso a The Club para las personas que no han sido clientes míos, si, tienes, si has sido cliente mío tienes algún tipo de descuento siempre, pero para los que no han sido clientes, que llegan nuevos a Tecla, son 175 euros por seis meses de acompañamiento vale o sea que es una Mira. risa es una, claro, risa. Claro. Es o sea, una bueno, risa bueno, claro, luego hablaremos, sí. lo, luego hablaremos de eso, pero evidentemente es, es de risa, ¿no? o sea, claro, un poco buscando para gente que no tiene pasta y demás, que se meta ahí, ¿no? claro Claro, la, la idea no es tanto la gente eh, que no tenga pasta, sino gente que, que ahora mismo esté empezando y todavía no tenga ese riñón para decir, pues puedo invertir X, porque un servicio de copywriting hoy en día es caro, un buen servicio de copywriting hoy en día es caro, un buen servicio de estrategia hoy en día es caro, un buen servicio de cómo... Eh, de, de una asesoría especializada, por ejemplo, en creación de contenido, en LinkedIn, y eso es caro, eso, esos servicios son caros claro. y que no los esté cobrando caros es o porque no es bueno porque no, tiene, no está en precio, pero son caros, son productos caros y deben de serlo porque aportan mucho valor, porque de la gente que, por ejemplo, ha entrado en The Club, hay dos personas en concreto que en menos de un mes prácticamente ya tienen casi un infoproducto preparado para salir al, al, al mercado. O sea, vale. por poco que hayan, por, por lo que hayan invertido, por muy mal que les vaya, yo te digo a ti que ya van a recuperar la inversión con creces en el primer mes o, o los dos primeros meses de, de estar dentro de Declar. Pero la, la cuestión no es esa. La cuestión es que yo pueda seguir de alguna manera involucrado en esos proyectos sin que para ellos sea un sobrecoste. El día de mañana, si estamos ganando miles de euros, obviamente, les voy a decir, pues oye, en vez de en de club, mmm, contrátame aparte. Si quieres asesoramiento más especializado, con, contrátame aparte. Es como un primer escalón para una serie de productos de high ticket. Pero ahora mismo el, el, el acceso es este. Es un acceso que es democrático, en el cual vas a tener un montón de, un montón de información y en el cual a mí me permite darte respuesta a las soluciones más comunes. Cuando uh -huh. estás empezando a emprender para que tú puedas decir, ah, pues lo miro, lo, lo, me lo estudio y si tengo cualquier duda, pues sabes que tienes el soporte ahí de pues un email o un mensajito, oye, pues esto no lo he entendido, ¿esto cómo lo haces? Vale, pero y entonces, eh, claro, The Club es una membresía, una es, es, es una membresía, ¿no? De seis meses, por decirlo así, en la que tú vas sí. volcando contenido sí. en función de lo que tus clientes, pues no clientes, miembros del club necesitan. Sí. De hecho, hay una, hay una parte dentro de la plataforma que ya está volcada, que es todo lo que tenía que ver con el no curso que yo creé durante el año pasado. Sí. Que ahí tienes un módulo de Twitter, tienes un módulo de LinkedIn, tienes un módulo de email marketing, tienes un otro de, de storytelling y copywriting que he añadido este año. Eh, lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo de siempre, quien pretenda entrar para aprender storytelling y copywriting, que no entre aquí, porque aquí no vas a aprender. Aquí te voy a decir qué es lo que yo hago. Vale. O sea, el, el, el no curso, el concepto de no curso, que es de donde sale de Club, porque el, el, el, de Club sale del no curso cuando, cuando empieza a, a crecer tanto que digo es que esto ya no tiene sentido venderlo como, como un infoproducto. Esto ya claro. la gente va a necesitar que le aclare dudas, que le aclare cuestiones, va a necesitar un poco de soporte. Entonces, ¿cómo hago ese soporte de una manera sencilla? Pues con una plataforma en la que todo el mundo esté en la plataforma y hagan sus preguntas y yo les pueda contestar, etcétera. Claro. Cuando llega a ese punto, todo el, todo el, toda la información que está dentro del no curso también está en DECLAB. Vale. Entonces, todos los bloques que hay dentro del no curso, el de, eh, el de marca, el de estrategia, el de LinkedIn, el de Twitter, el de email marketing, el de... Pero son siempre qué es lo que he hecho yo para llegar hasta donde estoy ahora. No es, me he cogido un libro de Dan Miller o de Storytelling o el de Anita Bufari de Brand Storytelling y he cogido lo más importante y lo he metido ahí. No. O sea, lo que vas a ver dentro es cómo lo he hecho yo. Que a lo mejor no te sirve. Claro, eso iba a decir. a lo mejor te da una idea para hacer las cosas. A lo, Pero a lo mejor te da una idea para hacer las cosas de una manera diferente a lo está haciendo todo el mundo. También puede ser. Entonces, claro. ¿qué ventaja tiene el, el estar dentro? Que si algo de lo que hay dentro no te sirve... Siempre puedes preguntarme a mí, buscamos la manera de que te sirva, o buscamos otra forma de hacerlo. Porque esa es la parte del acompañamiento que yo quiero ofrecer a la gente que esté dentro. De hecho, el, el acceso es previa entrevista. O sea, claro, eso... No puedes llegar, no puedes llegar a mi página y entrar en decla No doy acceso. El acceso te lo doy yo con un, con un enlace privado. Eso, eso, quería hablar, eso quería hablar yo contigo, que me contaras un poco, porque aparte de que ahora nos cuentes un poco cómo es de Club, un poco más específicamente, eh, como bien ya has dicho, no es para todo el mundo y como no es para todo el mundo, haces una entrevista bastante heavy, ¿no? Normalmente, antes de entrar, tienes que lo primero es que tienes que estar en mi newsletter, si no estás en la newsletter... No hay Olvídate. manera de acceder. O sea, solamente puedes acceder a The Club siendo lector de mi newsletter, porque es en el único sitio en el que hablo de The Club. Y bueno, voy a ir aquí contigo porque vale. sí. me ha parecido una oportunidad que no me iba a dejar pasar. Entonces, si estás en mi newsletter, suscribiros, samucortajarena.com, ¿vale? Entráis ahí y os suscribís a la newsletter. Y una vez que estás dentro de la newsletter, ahí yo te hablo de The Club y te digo: si quieres entrar en The Club, reserva una entrevista conmigo. Vale. En esa entrevista, yo te pregunto, ¿cuál es el mayor problema que tienes en tu negocio ahora mismo? Solo te hago tres preguntas en realidad. Lo que pasa es que son tres preguntas que realmente me hacen ver si realmente tú vas a estar. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle? Porque esto si no le dedicas tiempo, es, o sea, el, el nivel de compromiso sobre todo es lo que, lo, que, lo que busco. Ver el nivel de compromiso de la persona que me dice, quiero entrar en The class". Vale, ¿qué nivel de compromiso tienes? Tú puedes dedicarle a esto el tiempo que necesitas. Ten en cuenta que es tu negocio. A mí no me sirve que me digas, no, es que yo tengo otro trabajo y mis ratos libres, pues voy a ver qué es lo que puedo hacer. No, para, para un momentito. No. De hecho, hay gente a la que le he dicho, mira, creo que no eres el perfil que yo ando buscando para que entre en The Club. Una vez que te he y yo creo que realmente The Club puede ayudarte a que tu negocio despegue, entonces te paso un cuestionario de 60 uh -huh. preguntas en el cual te fusilo todo lo que puedas saber de tu negocio. Todo. Desde facturación, eh, clientes, estrategia, funnel, redes sociales, eh, eh, todo, absolutamente todo. Te pregunto todo lo que se me pasa por la cabeza cuando yo hablo con un cliente y quiero conocer su negocio. Claro. De hecho, es un cuestionario que yo utilizo con mis clientes. Con, tu, con tus clientes, ¿no? Es el de con mis investigación. Clientes vamos de de de club, Con claro. mis clientes de copywriting y de asesoramiento. Es, un, es el mismo prácticamente. Cambian tres preguntas, pero es el mismo. Uh -huh. Cuando ya has pasado ese cuestionario, tengo una sesión que yo la llamo la sesión de especialista. vale Y en esa sesión de especialista es donde creamos el roadmap, lo que tú vas a hacer dentro del club. O sea, vale. yo ahí ya te marco, tienes tu ficha, de, quién es tu ficha de, de socio, en la que tú tienes acceso, la entrevista, lo que he registrado... Eh, tienes eh, un checklist de acciones que tienes que realizar en los próximos días y que tú tienes que ir haciendo clic, clic, clic, clic, clic y ir pasando todo ese checklist y vale. según vayas haciendo ese checklist, yo voy revisando que vas cumpliendo con esa, con esa dinámica y cuando pasa todo eso y ya lo tienes todo hecho, pues nos volvemos a reunir y vamos creando nuevas, nuevas sesiones y tal. Aparte de eso, lo que hacemos es una mastermind mensual vale. Vale. y en esa mastermind no, lo que hacemos es juntarnos todos los socios del club y revisar en, a, a grosso modo, pues las dudas, preguntas que haya sobre los diferentes aspectos que haya que tratar. Pero eso, esa eso, es la. Que, que supongo, que supongo, Samu, que en las mastermind estas que mensuales, ahí saldrá oro puro, ¿no? Ahí, claro, el tema está en que ahí todos podemos aportar. Entonces, tenemos perfiles muy variados. Tenemos gente que viene del mundo del no-code, tenemos gente que viene del mundo del copywriting, tenemos gente que viene del mundo de las agencias de marketing, tenemos unos perfiles muy variados y cuando hablamos de que un miembro del club, un socio, tiene un problema de mentalidad, pues hay gente que, por ejemplo, viene del mundo de las ventas y que de mentalidad va muy bien y entonces aporta mucho valor claro. y, y encima todo esto se graba. Por lo tanto, estés o no estés en la Mastermind, tú luego la puedes ver tranquilamente en la plataforma. Te vas a la plataforma, entras en los vídeos, entras en las Mastermind y te ves la Mastermind de esa semana. En la cual yo hago siempre pues, un pequeño resumen. ¿no? En esta Mastermind hemos hablado de esto, de esto y de esto. O en las sesiones de preguntas y respuestas, que también hacemos una de vez en cuando, pues en las sesiones de preguntas y respuestas hoy hemos hablado de esto, de esto y de esto. Más luego las masterclass, con los centauros, es que hay mucha chicha. Y que te iba a decir yo, ¿en la, master, en la mastermind, ¿la gente es dada a compartir? ¿A exponer? O, ¿O hay ese recelo de a ver si me copian, a ver si tal? o sea No sé cómo decirlo. O sea, hay buen rollo de que la gente le da igual, yo creo, no tienen reparos yo creo, en decir ah, esta es mi ver, idea. Ten en, cuenta, ten en cuenta que llevamos ten en cuenta que llevamos un mes desde que hemos abierto el The Cloud. De momento yo no he notado esa tendencia, pero bueno, mmm, nunca, nunca estamos libres ¿no? de que haya alguna persona que en un momento dado tenga recelo. Siempre cuando... Yo creo que hay una cosa muy importante y esto es una cosa que, que a veces la comento, que es que el, la persona, en este caso mi rol dentro de la Mastermind, que es un poquito el, el, de, el guía o el líder de, de ese grupo en ese momento, creo que la actitud que tenga esa persona que está dirigiendo la mastermind se imbuye un poquito o influye un poquito en lo que hagan los demás. Si la gente ve que el que guía o que el que está dirigiendo la sesión es dado a compartir y se abre y comenta y no tiene problema en, en, en contar pues, todo, todo sus, eh, pues eso, todos sus detalles. Yo soy de contar absolutamente todo. A mí no me importa que la gente sepa cómo trabajo, cómo hago las cosas. De hecho, toda la, todo lo que hay dentro de The de, de Club son todas mis estrategias desde el principio hasta ahora, todas. Y las vas a poder ver en Twitter, en LinkedIn, en, en email marketing, en todas. Te hablo de cómo he hecho los tweets, te hablo de cómo hago los emails, te hablo de cómo he creado mi autoridad en, en LinkedIn. Y lo vas a poder ver con, con, con ejemplos. Claro. Cómo he hecho una encuesta, qué resultados ha dado. Es que lo vas a ver todo. Entonces, realmente cuando una persona transmite así, eso al final se suele transmitir al resto de la gente. Claro. Si hay alguien que no quiere compartir, bueno, pues eh, al final la gente que se anula realmente sale perdiendo mucho más ella que, que los demás, porque como más se aprende es enseñando. Vale, y que te iba a decir yo, eh, muchas veces pasa que en las membresías, cuando entras, cuando hay tanta, tanto contenido, la gente se agobia y por lo que estoy viendo de Club... Debe ser de decir, Buah, te vienen hostias por todos lados, de decir, madre de Dios, todo lo que hay aquí no me da la ¿Por vida. ¿Por dónde empiezo? Claro, no, no, no me empiezo? da la claro. vida, claro. Precisamente por eso, por eso estás, está pensada la primera sesión. En la primera sesión lo que intento es ver cuáles son las partes de la, del contenido que hay que tiene que consumir primero esa persona. Ah, vale. Entonces, en, el, el, en, el en el roadmap le haces el onboarding de tú vas a ir directamente a prospección de LinkedIn. Te ejemplo. vas al... Exactamente. Te vas vale. al bloque 3, al módulo 4, y te ves este vídeo y te ves esto. Y cuando hagas este, este y este este paso que tienes ahí puesto, entonces volvemos a hablar y te digo cuál es el siguiente paso. ¿Por ah. qué? Porque si no es lo que tú entras dentro y, y, y qué es lo que veo o qué es lo que... Claro. De hecho, y, y a lo mejor, si me, si me escuchas, yo sé que a Sara Panacea la conoces también yo con, a Sara, ¿Sara, Sara es una de las que está dentro de, está dentro de está en, en Youtube, tiene un canal en Youtube vale. y yo sé que Sara va a ver este vídeo y, y se va a enfadar cuando lo diga pero me da igual, a Sara es una de las personas ahora céntrate déjate de consumir contenido y haz esto y esto y esto que es lo que te he dicho que hagas vale. ¿por qué? porque también es muy atractivo yo lo entiendo, o sea, para una persona que entra y dice, ostras que tengo aquí la fórmula secreta que no hay fórmulas secretas, que no, olvidaros, que ahí lo único que está es lo que yo he hecho. Entonces, céntrate, hazme esto y esto y esto, que es lo que quiero que hagas, y cuando hayamos pasado por aquí, ya tendrás tiempo, si tienes seis meses para ver el contenido. Claro. Hay gente, entre dentro, y me gustaría destacar una figura eh, que hay dentro del club, que son los centauros. Y los centauros son eh, personas que se han ofrecido a dar masterclass y a dar de su conocimiento Dentro, de, dentro, del, dentro del club irán una masterclass al mes. Por ejemplo, vale. este mes Carmina Lozano ha dado la de marca personal y diferenciación. Uh -huh. El mes pasado hemos tenido una creación de contenidos con inteligencia artificial, con ChatGPT. O sea, cuando ahora todo el mundo está diciendo no, ChatGPT, no sé qué, nosotros hace un mes ya dimos una clase de creación de contenidos con ChatGPT. O sea, Está, intentamos estar muy muy muy al día de lo que de lo que ocurre para que la gente que esté dentro no tenga que andar consumiendo otro, otro contenido fuera, claro. sino que lo encuentre dentro y encuentre <tose> la respuesta dentro. Además el el, el, el, el, el, el de, de creación de contenido con ChatGPT a mí me encantó, fue una pasada, la dio Juanjo, Juanjo Rodríguez y es, es un, una bestia de no code Sí. Y, Ah, bueno. sí, sí, sí. Juanjo Rodríguez, sí. claro, claro, es que ahora, ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer miles de movidas claro. sí, sí, sí, pero, pero no nos lo podemos ni imaginar, estamos todavía en la puntita del iceberg, estamos todavía empezando bueno. a vislumbrar lo que, lo que se puede hacer Hombre, cuando, salga, cuando salga el 4 eso sí que va a ser acojonante, pero bueno, ahora, ah, veremos, ahora veremos, porque como lo ha comprado Microsoft y ya lo ha puesto de pago pues ya nos van a cortar el pienso muchísimo. Pero bueno, siempre hay alternativas gratuitas. Claro, pero sí, pero tú, yo sé que tú, al igual que yo y demás, defendemos que sí, que está muy bien y todo eso, pero no pueden. De hecho, yo y mucha gente le hemos preguntado hasta el chat GPT de, ¿puedes sustituir a un copywriter? Y ella misma te dice que no. Porque <risa> a ciertos niveles, vamos a, vamos a pensar que la creatividad... Ahí no puede ganarnos, de momento, y esperemos que pase mucho tiempo. ¿no? Además, yo, lo tú... que, yo lo que tengo claro es que eh, hay procesos que puede acelerarlos y que hay procesos que si tú no los supervisas puedes cagarla muy fuerte. Claro. Ya está, o sea, hay procesos en los que puedes acelerar el proceso de trabajo, como puede ser, por ejemplo, ciertas investigaciones, o por ejemplo, claro. cuando quieres crear un... un organigrama o quieres crear un, un esquema de, de, de, un, de un contenido y quieres esquematizar algo y para esas cosas o, o para hacer un brainstorming incluso de oye relacionan esto con esto otro y a ver qué sale por ahí y entonces claro. como inteligencia artificial pues tiene una, una capacidad de respuesta mucho más rápida de la que a lo mejor vas a tener tú o cuando quieres sintetizar una idea de un libro o cualquier cosa le dices yo por ejemplo probé hace poco con un con un, un libro y le pregunté acerca de cuáles eran las siete bases de, de, de ese libro y me di cuenta que empezó muy bien, muy bien, muy bien, pero cuando llegó a la quinta, a la sexta, ya empezaba a repetirme lo de la primera, pero con otras palabras y dije, ah, te he pillado, ya, ya está. Sí. Entonces tienes que tener en cuenta siempre que, que necesita de supervisión final para eh, que ese contenido sea ya no, ya no consumible, sino, sino que sea de valor. Claro. Si estás creando un contenido que al final te ahorras mucho tiempo, pero llega un momento que deja de ser de valor, pues no, no, no te está saliendo a cuenta el ahorro de tiempo. Claro, está claro que es una herramienta para ahorrar tiempo y hacer, pues es un poco el, la investigación de guerrilla, ¿no? que te lleva ahí tiempo sí. buscar en esta página, en esta otra, pero sintetizas, buscas y, y luego te adaptas a, a, lo que, a lo que sea. En los centauros, por ejemplo, eh, ¿son gente del club o son gente que buscas tú o son gente que incluso se ofrecen? Eh, a, día de hoy, a día de hoy, la gente que ha entrado como Centauro es gente a la cual he buscado yo, les he hecho una propuesta de colaboración, la han aceptado y, y han entrado. De hecho, eh, todavía no puedo decirlo muy en voz alta porque si no a lo mejor se gafa, pero estoy en conversaciones para que den masterclass gente como por ejemplo Marina Miller, Anita Bufari, gente que, que creo que va a poder darle un, un puntazo muy chulo a las masterclass de, del club. Vale. O sea, gente, gente muy potente. Sí, sí, no, no. Sí, ya. Los que, los que has dicho efectivamente gente muy potente. Y entonces cuéntanos un poquito más de claro cómo se estructura. Has dicho centauros ahí, preguntas y respuestas, donde la ficha del cliente, bueno, del cliente, bueno, sí, del de, socio, la del socio. La ficha del socio, yo lo que hago es cuando el, cuando el socio entra, yo lo tengo, yo tengo todo en mi cerebro digital en notion. Entonces, yo lo que he hecho es, igual que he creado unos ficheros para ir metiendo el contenido que se va creando en el, en el club, al mismo tiempo me he creado, pues si, en, si una persona pregunta, si, pues como un pequeño CRM. Vale. El, un pequeño CRM y dentro de ese pequeño CRM, pues yo tengo la, la encuesta inicial que yo hago con el cliente, la, el cuestionario... Y su ficha de, de, de socio. Entonces, dentro de su ficha de socio, yo preparo, estoy preparando los roadmaps y dentro de ese roadmap le doy acceso al cliente a esa parte de su ficha para que el cliente o el socio, en este caso, pueda entrar y decir, bueno, pues aquí sé lo que tengo que seguir, aparte de que todas las sesiones se graban. O sea, si yo tengo ah. una sesión privada con un socio, yo la grabo y yo luego le doy acceso en la nube para que él pueda verla las veces que necesite. No hay ningún problema. Vale. Tanto, el, tanto en vídeo como en audio. En audio lo estoy todavía manejando a ver cómo lo hago, porque no quiero hacer el tipi, no quiero hacer un podcast ni nada parecido. O sea, vale. quiero tener yo el control de todo. Uh -huh. Entonces estoy ahí viendo cómo lo hago desde el servidor. Y, y bueno, pero ya lo tengo más o menos claro, porque es un formato parecido al de al de los audios que hay dentro de The Club. De The Club tú puedes consumir el for, en eh, formato audio, en formato vídeo o en formato texto. Tienes los tres formatos. Vale. Vale, vale. Súper completo. Y lo que estabas hablando antes, cuando les haces la entrevista, haces el roadmap y demás, y lo hemos hablado antes fuera de, de cámara y demás, pero ¿si no cumplen a la calle? Si no cumplen, o sea, si yo veo que eh, pasa el tiempo <coughs> y por lo que sea yo no he hecho bien mi cualificación, en teoría, yo me preocupo de hacer bien la cualificación, de hecho hay hay gente a la que le digo que no puede porque creo que no es el momento o porque creo que no están lo suficientemente comprometidos y veo que no cumplen cuando acaban sus seis meses simplemente no se le renueva el, el, el la, la el no, tengo el enlace que... entonces no se le da el siguiente enlace de registro y no siguen y no siguen mi idea mi idea lo, lo que a mí me gustaría uh -huh. es que la gente que llegue a Club llegue con ganas de ganar pasta es que para mí sería, eso, es, eso es básico, de que su negocio funcione. Basta. ¿Por qué? Porque si yo consigo que la gente que entre en The Club entre con un negocio más o menos montado, pero salga con un negocio montado y ganando pasta, automáticamente The Club se convierte en una, en una catapulta de, de, de, de casos de éxito y lo único que tengo que hacer es decir, señores, se me ha quedado una plaza libre, ¿quién la quiere? Y, y al mejor postor, directamente. Gasto. Es que ni siquiera la saco a precio. Al que más me dé, se la queda. Sí sí, sí, sí, sí, oye, sí. oye pues esa, clarísimo. Esa, esa es una buena idea ¿eh? o sea, subastar ahí, oye, me he quedado una, sale, la Si sale como yo quiero que yo quiero por eso, por eso quiero por eso quiero, o sea por eso pongo tanto empeño en estar encima de la gente en vale. seguir su roadmap, en seguir sus evoluciones, yo de hecho, no sé esto cómo será cuando llegue al, al cupo mismo que estamos empezando yo prácticamente Todas las semanas hablo con todo el mundo, o sea, con toda la gente que está adentro, porque además eh, hablo por WhatsApp con ellos directamente y les digo cómo vas, cómo, te, cómo llevas lo que, lo, los planes, cómo, cómo, qué estás haciendo, cómo has avanzado, cuánto has avanzado, cómo vas, total? aparte de que tengo la ficha para comprobar el checklist, pero aparte de eso pues voy preguntando Oye, cómo vas y qué estás haciendo y qué te, te ha ido, te estás atascando en algo Y vale. e, e intento llevar un seguimiento. Claro, mi idea es que solamente entren 10 personas al mes, en enero lo hemos lo hemos llenado, incluso prácticamente antes de que salieran las, las plazas, eh, lo, lo llenamos. O sea, llenamos las 10 plazas incluso antes de que salieran que yo me quedé loco perdido, porque dije, madre mía, esto, esto qué Y se me llenó. Eh, eh, y de febrero tengo ya casi la mitad también llena. Vale. Y aún no, no hemos llegado a febrero. De hecho, eh, las, la apertura de, para entrar a The Club es del 1 al 5 de febrero. Vale. Aún no se ha abierto y la gente ya está... Hoy, por ejemplo, uno de los chavales con los que me he reunido que quiere entrar en febrero me decía, no, no, pero yo, yo entro ya, pero yo quiero entrar ya. Y digo, es que hasta el día uno no, no, no se abren las plazas. No, no, pero yo quiero entrar ya. Digo, bueno, pues, entra ya y digo, como que has entrado el día uno, pero, pero entra ya, pero es que no hemos hecho ni la entrevista del cuestionario, ni la asesoría, ni nada, pero el chaval está con la canal. No, no, yo quiero entrar ya, que lo tengo claro que... ¿Has visto, gente, ¿Has visto posibles proyectos o historias que no, no te digo que la cuentes que digas? Buah, esto puede ser un pelotazo. Ahora mismo tengo dos que los tengo en el punto de mira, que sé que van a dar que hablar de aquí a no mucho. De aquí sí. a no mucho, además. Oye. Sí, Hay dos proyectos en concreto que los tengo con, con los, los, los tenía ya controlados antes de que entraran a decla. Y, ah, cuando bueno, hicieron, y cuando hicieron el movimiento de entrar a de club hice así. Porque dije, ostras, me lo voy a pasar muy bien con esta gente. Me lo voy a pasar muy bien con esta gente. Claro, ah, porque además, porque además de hecho, caso de éxito, bueno. Sí, sí, bueno, pero a ver. Esto... Yo, ¿vale? Y de hecho, cuando yo mando el enlace de acceso, sí. lo primero que digo es, aquí nadie va a trabajar por ti. Es lo es lo se lo pongo, digo, ojo, no descorches el champán porque aquí nadie va a trabajar por ti. O sea, esto, es, esto es tu trabajo, es tu negocio y claro. el que tienes que trabajar es tú. Entonces, si hay casos de éxito, está claro que a lo mejor pues yo puedo haber influido en algo, pero va a ser el trabajo de ellos, va a ser el trabajo de ellos, que a lo mejor yo pueda... Decirle, oye, pues mira, prueba esto, prueba esto otro, o que les dé una idea diferente en un momento dado, o que a lo mejor porque tengo un poco más que de experiencia o lo que sea, le digo, pues oye, frena un poquito con esto, o acelera un poquito, que, que te estás claro. durmiendo. Claro. O, o simplemente el hecho de estar ahí motivando les haga que. mantenga Mantengo yo para mí eso, es, es más que suficiente. Claro. Pero el, el, el, el éxito va a ser de ellos siempre, nunca nunca mío. Yo solo tengo claro. No, eso está claro. Pero... Y una cosa, cuando llegan los seis meses que teóricamente deberían renovar, ¿no has pensado en poner mmm, a los que entren nuevos como una cuota, como, no sé, como. Sí, como una cuota de entrada aparte de The Club? Porque todo el contenido de la Mastermind y de, de todas las preguntas y respuestas que haya de la gente anterior es algo que se beneficia muchísimo, ¿no? Y, y ya mm -hmm. tenía gente que aposta desde ti desde el principio. A ver, yo lo que siempre digo es que la gente que apuesta al principio por mí siempre tendrá mejores precios que la gente que venga después. Eso lo he dicho siempre. Eh, lo he mandado. Eh, gente que me compró el primer no curso, que valía 20 pavos, sí. eh, luego ha recibido todas las, las ampliaciones del no curso hasta cuando valía 75 las ha recibido gratuitamente y él pagó 20 pavos en su día. Claro. Pero es que ahora ha entrado ha habido gente que ha entrado a B club por 125 pavos Simplemente porque en su día me compraron un, un producto de 20 euros. Claro. Entonces, cuando llegue la hora de renovar, pues es posible que a lo mejor simplemente les mantenga el precio y a la gente que venga nueva es posible que ya no les cueste 175. Claro. Vale, vale, vale. Ah, que a lo mejor ah, ah. suba. Es, es, es probable, porque además supongo que de Club, quieras que no, es tu proyecto y tu niña bonita ahora mismo, pero te lleva, te lleva, te lleva mucho tiempo. ¿No? Claro. Pero que quieras que no, fíjate, tú, todas las semanas, todas las semanas tenemos audios o de mentalidad, o de ventas, o de creación de contenido. Todas las semanas. Un audio extra que lo subimos al, a, la, a la plataforma. Tenemos una lista de difusión por WhatsApp en la que todas las semanas yo les mando un audio extra directamente a su WhatsApp. ¿Vale? Pero tenemos la parte de Twitter, dos audios extra más o, o, o, o, o hilos diferentes, más, más, más contenido. Más aparte toda la... Que todo eso de, de, de Lo bueno que tiene la comunidad de Twitter es que todo lo que se va creando se va quedando ahí. Y vale. cuando tú entras en The Club en Twitter eh, puedes acceder a todo lo que sea a todo lo que sea dicho desde el primer día hasta el, hasta el último entonces claro. vas a entrar a todo lo que hay que de hecho es una comunidad que es abierta a día de hoy eh, qué más pero pero en masterline... Twitter pero en Twitter en la comunidad también tienes normas no porque de hecho yo lo digo y, y claro, me parece muy bien si no publicas en siete días, a la calle. A mí me echaste a la calle porque ahora últimamente Twitter hace ya tiempo que no me muevo mucho. No participé, fuera. Porque te, despist te despistas. Sí, sí, sí, porque no, te no, pero, a no. Pero no. No, Sí, sí, sí es pero... Verdad. Eh, no, no, es verdad, pero... Eh, pero que cuando le eché, me echaste... Es que no dije ni muy, dije. Eran las normas y es verdad. Me he despistado, no he dicho nada fuera, digo, bueno, pues sí. las normas están para cumplirlas y además tú es que en eso hago... Soy muy alemán, tío. Cal, yo para cal. eso soy muy alemán. Es como es como la Mastermind, las Mastermind las ahora o las o la, las, por ejemplo, del lunes, empezaba a las seis de la tarde. Y yo mando un email una hora antes y digo, la mastermind empieza a las seis, yo abro la sala a las seis menos cuarto. Y yo estoy 15 minutos antes allí con la sala abierta para que todo el mundo llegue a su hora. Y hay a cinco de las 6 no entra nadie. No, no, no, a las 6. Cuando empieza, cuando empieza, ya no entra nadie. Me da igual. Es más, cuando, cuando creé el, el, el formulario de registro, una de las preguntas que yo hacía era, ¿tienes libre el lunes de 5.45 a 7 de la tarde para asistir a la masterclass sin ningún problema? Y la gente me ponía, todo el mundo, que sí. Pues si, tiene, si, si lo tenías tan claro, tenías que haber estado allí. Porque te lo he preguntado y me has dicho que sí. Por lo tanto, si te lo he preguntado y me has dicho que sí, si vienes a las seis y cinco no te dejo entrar. Y, y hubo tres personas o cuatro que se quedaron fuera. Pero, sí. ¿a qué voy con esto? Creo que hemos perdido un poquito, entre comillas, siempre te puede pasar algo, ¿no? Puede pasar una, una, una circunstancia que no controles. Pero hemos, hemos per profesionales que están dedicando una hora de su tiempo a estar dándonos un contenido que vale pasta, claro. nos lo están dando gratis y aún nos hacemos los remolones de cuando nos dé la gana. No señor, no señor, porque si la señorita Carmina Lozano a mí me tiene que cobrar una asesoría de una hora, son 150 pavos y está allí una hora hablándome de marca personal y de diferenciación gratis. Entonces, por respeto a ella, el que claro. no llega a su hora no pasa, a punto y pelota y no claro. y no los dejo entrar y ya está. Entonces, está, está claro. en, en, en, las normas de, en las normas que hay en Twitter, una de las normas es el, de, el delito de omisión, que es que si, si no aportas, si no hablas y si no dices nada, que muchas veces incluso me lo tendría que aplicar yo mismo, porque yo hay semanas que digo, hostia, que no he dicho nada en toda la semana. Eh, voy a decir lo que sea. Voy a decir lo que sea, que no, que, que al final me tiro, me tiro, me tengo que tirar yo a mí mismo. Que, que serías capaz, eh. Yo, yo, yo, yo, soy, yo soy cumplidor hasta para pegarme un tiro yo a mí mismo. Pero que, pero que es verdad, que, que sí que es verdad que en la parte de, de club de Twitter, que en teoría es como una parte abierta a todo el mundo, pues ahí es posible que ahora que ya la parte seria, la parte de pago ha empezado, la parte de, eh, gratuita quede un poquito más relajada y baje un poquito el, el, el nivel de suelte un poquito la soga, porque también entiendo que, pues, hombre, es claro. una unidad abierta y que ahí debería de poder entrar quien quiera y actuar cuando, interactuar cuando quiera. Pero sí que es verdad que yo de vez en cuando digo, este a esto y, y pongo una frasecita, pues, la última vez fue, oído cocina, y me di cuenta que de 40 personas, pues, solamente 7 o 8 dijeron, oído cocina, el resto no, no contestaron, claro, no voy a tirar a 36 personas a la calle. Entonces, al final, pues, para, me tocaba el bajar que la gente sea un poquito más, a, más anárquica y que vaya un poquito a su bola y, y darles un poquito más de cancha, porque tampoco pasa nada. No hay que, hay que volverse loco tampoco con este tema. Bueno, pero haces bien. Que, que así, te iba a decir... que te, así que solicítame que te dejo entrar otra vez. Venga, vale. pues Ahora cuando luego acabe la entrevista te solicito. Solicitas y antes que te, que te, que te antes estábamos hablando fuera de cámara de que el otro día la alias esté en Linkedin y como viene a cuento de que tu precio, el precio de The Club es yo lo veo muy barato, $175 pero tú la liaste en link diciendo que no existía la, la, la venta irresistible, ¿no? ¿Era algo así? La oferta irresistible. Eso, la oferta, la oferta, la, oferta perdón, la oferta irresistible y entonces venga, porque tu oferta es bastante irresistible Pero siempre va a haber alguien que te diga que no. Cuando yo hablo de la oferta irresistible es porque en el mundo del marketing que dicen, el gurús te hablan de que para, para tener un embudo de ventas eh, efectivo y tal, que tienes que dar una oferta a tu cliente que no pueda rechazar. Pero luego, cuando te pones a mirar los números, te das cuenta de que esos mismos embudos tienen una tasa de conversión de un 10%, o de un 2, o de un 5, o de un... O sea, digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una oferta irresistible sí. tenga, tenga unas tasas de conversión tan bajas? Entonces, yo lo que defendía en este es que eh, no existe la oferta resistible. No conocer a tu cliente y personalizar al máximo posible la oferta, por eso eh, The Club yo creo que viene a tapar ese agujero, una oferta que es personalizada que el que necesita mentalidad le vamos a dar apoyo en mentalidad, el que necesita en ventas le vamos a dar apoyo en ventas, el que necesita mejorar en su copy le vamos a ayudar en su copy, pero el que necesita en contenidos pues le vamos a dar un sistema de creación de contenidos y el que necesita prospectar en Linkedin le vamos a enseñar a prospectar en Linkedin a eso es a lo que me refiero cuando hablo de una oferta irresistible. Una oferta irresistible no es que le hagas la misma oferta a todo el mundo, sino que a cada uno le hagas la oferta de lo que realmente necesita. Porque si no, claro. nos estamos volviendo locos con la oferta irresistible. Claro. Eso no existe. Claro. No, sí a ver, tú no es que sea una oferta irresistible, es una oferta personalizada. No, claro. Que, totalmente que, totalmente que, que, es, que es mejor que es yo creo que es un paso más allá ¿eh? o sea que ahí has, dado, claro, has dado es, es darle es darle es darle la vuelta a la tortilla de decir yo no quiero que venga todo el mundo yo quiero que venga gente a la que de verdad le pueda ayudar a la que de verdad yo le pueda impactar con lo que yo hago a la que de verdad pueda yo marcar la diferencia es que marcar la diferencia en un negocio, Tío, tío, en ¿eh? realidad, decirle a un tío, no, no, es que si me haces caso, tu negocio va a funcionar mejor. Es claro. que es una responsabilidad muy grande. Porque, ¿y si no? ¿Y si no? Pero claro, para eso está, pues, tu autoridad, el tiempo que llevas trabajando, la experiencia que tienes, todo lo que has vivido, los clientes que has tenido, las veces que te has pegado el batacazo y sabes por dónde ir, por dónde no ir. Y cuando ves que un cliente va por un sitio y le dices, no, yo, esto me ha pasado, la semana pasada, tengo un, tengo un cliente nuevo que ha sido... De, por prospección en frío. O sea, él me intentaba vender a través del email marketing eh, un servicio de entrenamiento online. Y yo le contesté que el email era una mierda. Pero no, eh, sí, eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso, eso lo leí hace poco en tu newsletter, que le dijiste que, porque, que eso era una mierda. Porque era un tío que tiene muchísima autoridad, que lleva un montón de años en, en, el mundo de, en el mundo del running, que es para mí un referente. Yo lo llevo siguiendo un montón de años. Llevo un montón de años eh, leyendo su newsletter. Y siempre va a vender a tirar el precio. Y yo dije, pero vamos a ver. Claro. Es que no puedes vender sin tirar. Digo, si estás vendiendo a tirar el precio, algo está fallando en tu estrategia de ventas. Claro. Algo está fallando porque tú eres muy bueno. ¿Cómo puede ser que cada vez que quieras vender más, lo que hagas es tirar los precios? Es que no, no me cuadra. Pues el tío me contestó. Resulta que tiene una 34.000 personas en una base de datos. Y no ha hecho email marketing en su vida. Madre mía. Email marketing como nosotros lo conocemos desde, sí, el, sí. desde la perspectiva del copywriting y la venta desde un punto de vista profesional. Él hace email marketing de, te mando una oferta de que si te suscribes este mes, te doy seis meses por el precio de dos. Yeah. Ese, ese es su email marketing. Y él manda un email cada tres meses o cuatro meses cuando él necesita tres o cuatro clientes porque se le van tres o cuatro. Eso es lo que él hace. Y yo le digo, vamos a ver, ¿cuántos clientes tienes ahora? Creo que está rondando casi los cuatro clientes y quiere llegar a los mil no vas a llegar a los mil si no hace un marketing de calidad claro. entonces, hemos empezado a trabajar la lista y la, y, la, y la respuesta es algo personalizado ¿qué impacto puede tener el trabajo de un buen copywriter en una lista con 34.000 eh, suscriptores? Pues una barbaridad Pues te lo contaré dentro de seis meses cuando vuelva Claro no, no. dentro de seis meses que me vuelvas a entrevistar te <risa> preguntar, oye Rodrigo, ¿de aquel? y te diré, pues mira, hicimos esto y esto y esto, esto y esto fue lo que pasó porque es que es un, campo, es un campo virgen ahora mismo. Voy a llegar ahí con, con, con el ejército de Atila y a, y, y a, lo, que, y a lo que salga. Oye, que, eh, eh, sé que no, te ha, no, no creo que te lo has planteado, pero ¿qué pasaría si alguien está en los seis meses, está con el roadmap, ha seguido todo, lo ha hecho de puta madre, sabe esa ciencia cierta que lo ha dado todo y no funciona? A ver, el... el... La intención, la intención es que recuperen y multipliquen su inversión. Pero imaginemos que por lo que sea, no la recuperan y no la multiplican. Hay un, hay un problema en el tema del marketing, en el tema del acompañamiento, que es que yo puedo yo puedo garantizarte el esfuerzo, pero no te puedo garantizar el, el resultado. resultado. Entonces, yo me puedo esforzar yo puedo darlo todo. Pero me puede pasar con mi negocio y me puede pasar con el tuyo. Y yo creo que la gente que entra ya es consciente de esa, de esa situación. Porque nadie, de momento, a día de hoy, me ha pedido garantía de devolución en caso de qué. Porque cómo, cómo valoras o cómo valoras tú o cómo mides el resultado. Eh, que no has tenido un cliente, bueno, pero a lo mejor has aprendido estrategia. Que no has ganado 20.000 euros, bueno, pero a lo mejor has ganado 5.000 que no has, ¿cómo, ¿Cómo mediríamos eso? Si tuviéramos que entrar a medir eso, sería algo injusto, a veces para los clientes y a veces para mí, porque por esa regla de tres yo podría decir, vale, pues entonces si te va muy bien te cobro más. Claro. Cuando acabemos, cuando acabemos los seis meses, si, si a mí me dice un cliente, bueno, y, y si a los seis meses yo no he conseguido tal, ¿me lo devuelves la pasta? Yo le diría, sí. Siempre y, cuando, siempre y cuando, si a los seis meses has multiplicado por cinco, me des la mitad. Y a ver qué cliente me dice que sí. Porque esto me ha pasado muchas veces. O sea, con muchos clientes. No, no, aquí, en, no aquí en The Club, de momento no. Uh -huh. Pero sí que me ha pasado con clientes que me han dicho, oye, ¿tú me garantizas que yo voy a...? Y yo le digo, no. ¿Cómo quieres que...? Te... yo no Primero, yo no veo el futuro. No somos, no somos pitonisos, ni somos la bruja Lola, ni tenemos velas negras. Nosotros somos copywriters. Yo puedo hacer todo lo que esté en mis manos para que funcione. Esforzarme al 100%, implicarme en tu empresa, meterme dentro de los procesos, asesorarte sobre estrategia, eh, crearte los copies. Puedo hacer lo que tú necesites que yo haga en cada momento para conseguir el objetivo. Pero eso sería lo mismo que si yo ahora te dijera, vale, Y entonces si tú, si yo supiera que tú vas a facturar mil euros de mi trabajo, en vez de cobrarte 1.500, te cobraría 6.000. Claro. O, o, lo hacemos o, así. O, ve, sí, o 20. Si que lo hagamos Claro, si quieres que lo hagamos así. Si quieres que lo hagamos así, podemos probar. Si no recuperas, pues yo te devuelvo la pasta. Pero si multiplicamos por 10, me tienes que pagar 10 veces más. Claro. Y, y todo el mundo te dice que no. Todo el mundo te dice, no, no, no. Así, así, nos quedamos así. ¿Por qué? Porque saben que va a funcionar. Claro. Lo que pasa es que siempre es el, el intento, ¿no? En la negociación esa el intento de, de tomar una posición de autoridad por encima tuyo o una posición de superioridad para que tú negocies a la baja claro. o que tú negocies con, con, con menor confianza en ti mismo. Pero yo creo que a día de hoy el que sabe lo que hace no tiene por qué andar regateando precios. Es mi forma de pensar. Sí, sí. Yo a día de hoy, sabiendo lo que hago y sabiendo el tiempo que llevo en esto y sabiendo el proceso y sabiendo cómo le, le ha funcionado mi trabajo a mis clientes, yo a día de hoy no regateo precios. De hecho, hace poco me mandó eh, Ricardo <ríe> Polano ah, me eh. mandó un mensaje me dijo, oye, menuda menuda liada en la página web tal, no sé qué, no sé cuánto, dice, ¿Por porque he puesto eh, en, la, en el servicio de copywriting para empresas, le he puesto pues que si no sabes lo que es el copywriting, que te leas ese texto, pero que si ya sabes lo que es el copywriting y tienes un, un presupuesto superior a 1.500 euros para hacer una auditoría de la web de tu empresa, que entonces, que directamente tienes ahí el botón para hacer clic y, y hablar conmigo en mi WhatsApp directamente. Y dices, Jolines, ¿es que has puesto ya la auditoría a 1.500 pavos? Digo, sí, y ya está. Pues Es que te vas a ahorrar un montón, de, un montón de gente que, hombre, claro, si es que lo que quiero, lo que no claro. quiero, es gente que me entre a preguntarme y a marearme sin tener presupuesto ni tener eh, intención de comprar <coughs> ni, ni intención de contratar mis servicios. Ahora, el que sabe realmente el poder que tiene el copywriting en los textos, en el email marketing, en la web, en el proceso de compra, en la experiencia de usuario, sabe que un copywriter hoy en día es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Claro, sí, yo, yo creo que también lo tengo en mi página que si no fact, o sea, no, no factures, pero o sea, que tienes que tener el negocio y facturar X al mes, si ¿sí, no, pero evidentemente esa es la técnica de quitarte gente que diga, "Oye, ¿y esto cuánto vale? Uf, Calla, qué caro", nada, Ya X, lo de facturar X al mes tiene un te lo digo por si no lo has no, no te lo has planteado, lo de facturar X al mes tiene un tiene una pega y es que bueno. puede haber una empresa que facture 2 sí, millones al mes. Y, y tenga gasto de 2 millones cien. Y se esté gastando sí, sí, 3 sí. millones. Sí, y entonces, sí, sí. esa empresa tampoco tampoco, <risa> tampoco te, te tiene para contratarte. Entonces, bueno, yo siempre, eso... yo siempre voy a parte de que tengan un presupuesto destinado a, claro. a lo que yo hago. Vale. Vale. Tienes que tener un presupuesto destinado a mi trabajo. Si tienes un presupuesto de ocho, el último cliente con el que trabajé el año pasado, con el que estuve tres meses trabajando, él me lo decía, no, no, yo tengo 20.000 euros al año destinados a esto. Claro. Y yo me decía, sí, no, no, yo es que tengo 20.000 euros al año para esto. Solo para esto. Entonces, que, que me pidas 3, 4, cinco mil, si está dentro de mi presupuesto, y yo creo que me va a dar los resultados que yo creo, que yo creo que sí, pues no hay ningún problema. Y, ni siquiera, y es y son clientes que ni siquiera te eh, no te regatean. Ni siquiera discuten. Claro, no. Claro. no te regatean los precios, no te discuten, no. le das un precio... Ellos lo ven, saben que eso lo van a retornar y luego cuando, cuando pasa todo eso, dices, soy tonto, me tiene que haber pedido más. Suele pasar, pero, pero normalmente el que no te regatea es porque tiene un presupuesto destinado o al, al marketing o al copywriting o al email marketing y ya tiene una partida de su presupuesto mensual que va derecha a eso y se la va a gastar en eso. Y si un mes no se la gasta, la acumula con el mes siguiente. Si claro. un mes no se ha gastado esos 4.000 euros que tiene, no, no, está... Y se lo pasa. Está... Porque si no, lo acaba el dinero de los... Pero bueno, pues... Samu, momento de spam de valor, aunque creo que es evidente eh, eh, de club y demás, pero tu web, tu newsletter y demás, y... poco más que decir. La, eh, me, en todas las redes me podéis encontrar como Samu Cortajarena, que es mi nombre de guerra. Eh, uh -huh. Y, y, bueno, y la, la, la web es samucortajarena.com. ese sí. el Perita o el Soy. Me cambié de dominio al día 1 de enero. Y solamente con el samucortajarena.com. Y ahí dentro, dentro del samucortajarena.com, hay una página. La primera página donde llegas es una página de venta de mi servicio de copywriting y de comunicación para empresas. Pero luego en el menú... Tienes una que es... Eh, espérate que lo tengo que mirar porque lo, lo, no sé por qué lo tengo puesto en inglés. Me, me, me, moló, <risa> me, me moló mucho la, de, la del club. Sí, es The Major of... Esa, esa. Es. Esa. Esa. Oh. Esa, está... esa. Esa página que está en inglés es el acceso a la newsletter. Esa está y muy es, guapa. Es una, historia real, eh, es una historia real que viví yo hace tres años con mi mujer en Londres. Eh, y la verdad es que nos, nos flipó el sitio, es, es una pasada y, y, y creó en mí un poco la semillita de, de crear algo diferente, algo no clandestino, pero sí reservado, un poco, eh, un poco privado, un poco reservado a solamente un grupito muy selecto y de hecho el límite el de plazas de The Club anual es de 100, nunca va a haber más de 100 personas dentro. Cuando se llegue a 100, se cerrará indefinidamente hasta que una persona se dé de baja. Mientras nadie se dé de baja, eh, solamente habrá 100 plazas activas dentro de 100 socios en The Clan. Ahí entrará la subasta. Ahí entrará la subasta. <risa> entrará la parte de subasta. <risa> Pero sí, pueden, pueden buscarme en samucortajarena.com y si quieren entrar directamente a la, a la página de la newsletter, es samucortajarena.com barra inicio. Y ahí entran directamente a la página del club. Y ahí Perfecto. pueden ver pues, cómo llegué a ese sitio, cómo entré a ese sitio, no, no digo más que si no. Sí, sí, sí, está, está esa, para... esa, esa página merece la pena leerla, así que animo a todo el mundo que vea la entrevista que lea esa página porque está muy guapa, está muy guapa. Genial. Pues nada, Samu, un placer, tío, a ver, tenerte aquí y nada. Vamos a como costumbre, cada seis meses nos yo, pegamos una charraeta. Yo he encantado y ya sabes tú que cuando quieras hablamos de lo que tú quieras, eh, fuera y dentro de entrevista. Así que nada, un, placer, un gustazo. Sí, Rodrigo. Hasta luego, Samu. Chao. Hasta luego.